A menos que seas una persona completamente desconectada del mundo de los videojuegos, seguramente conoces Minecraft y sabes de todas las posibilidades que tiene su mundo creativo. Sin embargo, muchos jugadores no se sienten atraídos por esta libertad y prefieren juegos con objetivos más claros. Para esos jugadores llegará muy pronto Minecraft Legends, un juego que transcurre en el extenso mundo y que promete atraer tanto a jugadores nuevos como a fanáticos de la saga. Antes que nada, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para tener siempre la mejor información sobre el catálogo de PC Game Pass. Dinámicas con nuestra comunidad y consejos para sacarle el máximo provecho a tu PC. Ahora sí, vamos con la información de Minecraft Legends. En el Minecraft original hay un gran número de seres que viven en el mundo llamado Overworld, a los cuales se les conoce como mobs. Los cuales pueden ser amigables aldeanos, vacas o cerdos u hostiles como zombies, creepers o esqueletos. Sin embargo, en Minecraft Legends un héroe alzará su estandarte para unir a los seres del Overworld y enfrentarse a los piglins. Unas criaturas provenientes del Nether que buscarán corromper tanto a seres vivos como a los edificios existentes. Por si no lo habías adivinado, ese héroe serás tú por lo que deberás liderar a tus tropas en una épica batalla contra el mal que acecha tu mundo. La información oficial de Minecraft Legends lo define como un juego de estrategia de acción único, en el que, si bien controlaremos en tercera persona a nuestro personaje al momento de explorar diversos biomas, recorrer el mapa y pelear, podremos reclutar mobs para llevarlos a la batalla, dirigiendo sus ataques de forma estratégica para enfrentar a los piglins y otras criaturas del Nether. Por si fuera poco, también tendrás a tu mando a los allies, los cuales te ayudarán a recoger recursos y construir estructuras como puentes, torres o murallas, lo cual le dará un toque único a los enfrentamientos que deberás ganar para salvar el Overworld. Si te lo estabas preguntando, sí. El modo multijugador estará presente en Minecraft Legends. Así que cuando no quieras ser parte de la guerra entre el Overworld y el Nether, podrás jugar partidas PvP de 4 contra 4, en las cuales tendrás que buscar recursos, construir edificios y diseñar una estrategia con tus aliados para destruir las bases enemigas y así llevarte la victoria. Un par de puntos a tomar en cuenta es que cada mundo en multijugador es único, por lo que tu estrategia deberá adaptarse a cada partida, además de que compartirás recursos y ejército con tu equipo, por lo que deberás coordinarte de la mejor forma para conseguir el triunfo. Y si de por sí tienes ganas de jugar Minecraft Legends, déjame decirte que tendrá crossplay, por lo cual podrás jugar desde tu PC con tus amigos que jueguen en consola. Minecraft Legends llegará en día 1 a PC Game Pass el 18 de abril, por lo que faltan apenas unos días para ser el héroe que una al Overworld y disfrutar de emocionantes partidas con amigos en línea. Recuerda seguir nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales para saber más de los próximos lanzamientos de PC Game Pass.